Bienvenidos mentes brillantes, bienvenidos a un nuevo video de vocabulario de la lengua alemana En este video aprenderemos cómo se puede ver una lista de compras para ir a comprar en la panadería Los kids! Si es tu primera vez en el canal, te doy la bienvenida Mi nombre es Daria, aquí practicamos el alemán paso a paso y nos enfocamos en aprovechar este proceso al máximo. Si es un tema que te interesa, suscríbete a este canal. Y haz un clic a la campanita para que te llegue el aviso del último video. En este video muy flash, repasaremos una lista de compras. Para ir a la panadería y comprar ciertas cosas de la panadería. En alemán, la lista de compras es Die Einkaufsliste. Die Einkaufsliste. La lista de compras. Y la panadería se llama Thea Bäcker. Der becker. Entonces, para ir a la panadería, mi lista de compras se puede ver algo así. Y voy a ir a la panadería y le voy a indicar a la persona que me está atendiendo. Y le diré, Ein baguette, bitte. Ein baguette, bitte. Un baguette, por favor. Ein baguette, bitte. Zwei weiße brötchen. Zwei weiße brötchen. Dos pancitos blancos o de harina blanca. Zwei weiße brötchen. Ein croissant. Ein croissant. Un croissant. Y aquí el alemán aplica la pronunciación del francés. Y dice ein croissant. Und einen Leibbrot, bitte. Und einen Leibbrot, bitte. Y un pan entero. El pan entero en alemán redondo. Se llama der Leib, o la rueda de pan, der Brot. Algo así se pudiese ver tu lista de compras para ir a la panadería en Alemania. Espero que te sea de utilidad, espero que te gustó este mini video muy práctico de poder imaginarte cómo puedes armar tu lista de compras en alemán. Si te gustó el video dale un like y suscríbete a este canal si no lo has hecho aún. Nos veremos en el siguiente video. Bis zum nächsten mal.